Hoy ha tenido lugar la octava reunión con respecto al convenio del metal de Vizcaya y a continuación vamos a pasar a explicaros los contenidos que han acontecido en la misma. Maiatzaren an plataforma bateratu eta orkestu guen nuen Mai Negoziatzaian gaudeen e, sindikatu eta Mai negoziatzailetik kanpo dauen sindikatuekin batera Momentu horretan patronalak denpora eskatu zigun plataforma estertzeko Gaur sortzigarren bilera honetan e, jasudugu erantzuna Amazazpi.iei e, eseskoa izan da e, erantzuna e, Mai Negoziatzaia guztiz blokeatuta dago e, eta ez daukagu bilera data berririk Beraz, konfrontazio faseari ekin barhar diogu, Badaki zue atzo aurreko bat izan genuela e, sindikatu guztiekin batera. Hortze e, prentsa aurreko horretan e, azaldu genuen Mozio kanpainari hasiera ematen diogula, orduan garrantzitsua da e, bai komitetan eta bai delegatuen artean lanketa hori egitea, bestalde info bat dago e eh, plantillarekin sozializatzeko eta eh, jendea informatuta edukitzeko eta esan bezala animo ekin gogor eta bimia an lortu genuan eta bimia an lortuko dugu. Como todos y todas sabéis, el pasado 16 de mayo hicimos entrega a la patronal de una plataforma acordada entre todos los sindicatos, los que formamos parte de la mesa de negociación y los que no. Esta plataforma tenía como objetivo desbloquear la negociación para poder alcanzar un convenio digno en el sector del metal de Vizcaya. En la reunión de hoy, la patronal debía dar respuesta a esos contenidos y sin embargo a los 17 puntos ha respondido de forma negativa. Además de ello, ni tan siquiera hemos sido eh, capaces de poder acordar una futura eh, reunión. La conclusión es clara la patronal apuesta por el bloqueo y por la confrontación, en este sentido tenemos mucho trabajo que hacer, es el momento de responder en los centros de trabajo y en las calles, para ello tenemos en nuestras manos unas mociones que debemos tratar en los centros de trabajo y también tenemos unos infos que debemos compartir y repartir entre las plantillas de las diferentes empresas. En el 2019 ya lo hicimos y en esta ocasión, una vez más, con responsabilidad, con compromiso y con voluntad, lo vamos a volver a conseguir. Y un mensaje claro a FEBEM: si nos bloqueáis, vamos a ir a bloquearos. Ánimo, la nera, etaborroca David bacarra.